La movilización de hoy con las que se prevén el colectivo de carteros y carteras de dentro de la empresa Correo, que es la empresa pública con más número de trabajadores de España y hoy lo que estamos intentando aquí es visibilizar un conflicto, una lucha que llevamos mucho tiempo eh, persiguiendo, poniendo encima de la mesa para reivindicar mejoras laborales que creemos que son justas y coherentes. Ahí vamos a seguir dando la batalla hasta conseguir nuestras reivindicaciones. No es lo mismo las condiciones que teníamos los carteros hace años con las que tenemos ahora. Para empezar, antes tú entrabas de, de funcionario, en trabajo digamos, con una estabilidad laboral y ahora tenemos gente que tiene contratos de un día, dos días. Hay más trabajadores temporales que, que funcionarios. Los laborales fijos pues, somos los laborales digamos, más precarios de todo el sector público y nuestras condiciones de trabajo cada vez son más exigentes, son más intensos, La sobrecarga de trabajo no para de aumentar y eso hace pues, que para mucha gente ir a trabajar a correos cada día pues, sea un auténtico infierno. Nosotros somos los trabajadores que estamos a cargo del Servicio Postal Universal, que somos los trabajadores que llegamos a todas las puertas de cada casa de toda España, desde el, en la ciudad más poblada al, al monte más remoto. Correos evidentemente se sostiene sobre la idea de que el, el, el correo ordinario cada vez retrocede más en una sociedad en la que se ha impuesto el internet, los emails, etc. El problema es que hace una cierta trampa cuando habla de esto porque se olvida evidentemente de, de otra parte que ha, que ha revolucionado, el reparto, que es el e-commerce. Es decir, donde antes nosotros repartíamos cartas de telefónica, ahora repartimos miles de paquetes de jalando. De CGT pues sí que pensamos que es necesario convocar, seguir convocando movilizaciones porque hablamos de una empresa que incumple resoluciones de la, de la inspección de trabajo, que rara vez se sienta a negociar con, con la representación de los trabajadores y con los, y con los sindicatos y que no nos obliga a otra alternativa que es la movilización.